Bien, ahora vamos a comenzar a practicar el chikung de la risa. Sentados, riendo durante un rato. Nos Estoy mirando las caras. We see each other now like if at least you need have a smile face now. por lo menos tienen que tener una una cara sonriente not yeah, you this is chikun correct sir that you don't think so <laughs> no pueden creer todavía que o no piensan que esto es chikun pero también es chikun ahora mismo lo estamos practicando yeah, you feel your is y cuando te ríes siente que tu interior está también riendo y este, este estado es un método muy sencillo, muy simple, una gran sonrisa en la cara y sentimos que en el es interior todas las células, los órganos internos también están sonriendo, están riendo. Es muy eficaz. Veo que hay muchas personas que están aún muy serias pero necesitan practicar, que se relaje su cara, sienten que el sistema inmune mejora ahora y se está volviendo cálido ahora, ¿lo pueden sentir? En la forma de los cinco órganos, manejamos las emociones a través del sonido, practicar las emociones, usamos las emociones para movilizar el chi de los órganos internos y es muy poderoso, muy fuerte. So use happy emotions Así que usar las emociones felices people. Mm. Some people are not smiling. para muchas personas y si algunas personas no ríen, this smiling, check, check no sonríen. Ahora estoy mirando, estamos mirando a yeah. todos. Smiling first. Smiling first está mirando uh, cara por cara yeah, yeah, no, las caras sonrientes sonrientes uh, uh, y en la siguiente página veo que hay sonrisas <laughs> muy bonitas yeah, everybody watch, uh, the face. The more you watch the face cuanto y, más the miras more you caras sonrientes happy, más vas a ir cosechando o obteniendo información de alegría. Y aquí vos sonriendo, one <laughs> Mantente sonriendo, no lo hagas keep, solo un segundo. Into your heart. Sonríe en el interior de tu corazón. Uh, To make a show, show. <laughs> ¿Quién quiere hacer un, un show de risa? <laughs> laughing show. You can to yourself or not. You yourself, you laughing. Ah, ¿quién quiere mostrar su risa? ¿Quién quiere abrir el micrófono y mostrar su risa? Who to have a show? <laughs> ¿Quién quiere hacer un show Your de risa? Margarita. <risa> Hay diferentes personas que están haciendo ya el, el show de risa. <risa> I'm <laughs> <laughs> Todos están riendo uno más que otro. Bueno, bueno. Mm. The immune system very fast. El sistema inmune ha mejorado muy rápido. Uh, our Happy consciousness field. Uh, Nuestro campo formed. de conciencia feliz <laughs> ya está formado. Ahora, aquí, everybody enjoying. Ah, uh, inner smile. Ahora uh, todos. Smile. Disfruten la sonrisa interior. La risa se ha transformado en una sonrisa interior. Por favor, cierren los ojos. Nos relajamos. Sentimos todas las células. Todos los órganos internos continúan riéndose y sonriendo. I think this is the easiest way, Esta es la manera más fácil y más eficaz to make a chi and the blood de hacer que el chi y la sangre fluyan libremente. And improve our immune system. Y esto mejora nuestro sistema inmune. Because happiness is a very, very positive emotion. Porque la alegría es una emoción muy positiva. Happiness linked with many beautiful things, la felicidad y la alegría se vincula con muchas buenas informaciones, todo tipo de buena información. Lo sabemos, sabemos que cuando el chi fluye bien y es abundante, naturalmente estamos alegres. Cuando hacemos algo bien, lo hacemos muy bien. Nos sentimos alegres. When we meet good friend, Cuando we nos reunimos con buenos amigos, también nos sentimos alegres. We, when we love somebody, Cuando amamos a alguien, oh, we very también estamos alegres. Cuando algo que realmente queremos cuando obtenemos algo que realmente queríamos uh, obtener, nos sentimos felices. Actually, happiness comes from many good De many hecho, la, e, la alegría tiene mucha información And positiva. You Uh, when? Sí. When are you happy? Si, si piensas en qué momento estás alegre, ¿cuándo? ¿Cuál es tu condición para estar alegre? Now, Como ahora, we use happiness to transform our life. usamos la alegría para transformar nuestra no vida. Y sabemos que la alegría reúne toda la información positiva, información de satisfacción. Así que cuando reímos so alegres, muchas personas, mucha información positiva se activa. Puedes sentir que el cuerpo se vuelve uh, cálido, el uh, chi fluye bien y los Bloqueos emocionales uh, se rompen. Maybe have some fear, worry, Quizás alguien anger, tiene miedo, preocupación o rabia. Uh, heart totally laughing, y cuando reímos, And el corazón feel, se abre oh, por completo. Disappear. Llega la alegría y los bloqueos desaparecen. Con una sonrisa interior, el, el interior está sonriente. Los científicos encuentran que cuando, nos, cuando estamos vibrando en la alegría, el cuerpo produce hormonas muy buenas. Que es como una gran medicina interna. Esa medicina interna es buena para el cuerpo. Okay. <laughs> es muy buena y muy eficaz. Yeah. So I tell you, Así que les digo que la risa es un buen método de chikung. I direct translate into English. Hay un poema chino que voy a traducir directo al inglés. Oh. A master el, and maest a Buddhist master el maestro and a Taoist master. Confucio, maestro budistas y taoístas, cuando se encontraban juntos, Ellos compartían su teoría, compartían sus conocimientos. They discuss. At the end, they discuss y siempre discutían. Y, y al final, siempre se preguntaban, ¿cuál es la esencia? Y al final los tres maestros, they just, uh, to each other. ellos reían, solamente reían juntos. They talk, talk, talk, talk, talk, hablaban, hablaban muchísimo. And, and, uh, the end, they all agree. Pero al final todos they estaban de acuerdo. About Have a happy ellos. Life hablaban laughing. sobre la alegría yeah, sobre ha, ha, la ha, vida ha, alegre ha, y reían uh, a master, a master, maestros de Confu um, Confucio, taoístas y budistas se reunían también para reírse uh. so, you can así que pueden imaginar que en el proceso de nuestra vida, si nos reímos siempre, jajajaja, nada, nada podrá bloquear nuestro corazón. Y vamos a tener una vida hermosa. Así que ahora vamos a practicar. Todos los días. Todos los días os propongo que practiquen el chikun de la risa. Yeah. So know, uh, practice, uh, Antes sabemos que practicábamos uh, abrir y cerrar. Eso uh, yeah, era chikun extender el chi. Son métodos know, de ahora. Vamos a practicar otro método, que es el chikun de la risa, que es un poderoso método de chikun de nivel emocional. So you need a you need a necesitamos hacerlo, necesitamos Everybody, practicar. Maybe you make a plan. Quizás ah, todos so podemos practice, crear un always, plan de prácticas y podemos hacer abrir y cerrar durante Entonces, 20 minutos y en el futuro podemos tener como plan todas las mañanas voy a reír 5 minutos voy a practicar el chikung de la risa con gran sonido From a diaphragm, desde el diafragma a heart inside, al interior del corazón. Ustedes pueden sentir cómo este sonido heart. realmente abre el pecho y su That corazón. Es realmente eficaz. There, in, y luego, en la tarde, o en otro momento, practiquen cinco minutos. Todos los días. Si te practican cinco minutos dos o tres veces al día, poco a poco van a adquirir el, el hábito. Si en lugar, no puedes y si en algún lugar no puedes reír con un sonido, puedes reír en, internamente con un pequeño sonido. Una sonrisa silenciosa, riéndote para ti mismo y los otros no te escuchan. You silently. Les gusta reírse en silencio? Yes, Pueden I hacerlo. <laughs> Now, I can see your laughing face, but yo, I cannot hear your voice. Yo puedo ver. Sus so, caras sonrientes, pero no. no pero puedo no escuchar no. sus voces. <laughs> pero también me llega vuestra información de alegría. Okay, this is Muy a bien. First way to... Este es el mejor. Our, camino para mejorar of, nuestro sistema inmune. Si algún enemigo viene a ti, pues también mantente sonriendo. Nothing can change everybody inside. Y quizás el enemigo cambie para ti. Ya no sea It un enemigo. Porque. Can la alegría puede transformar político. lo negativo en positivo. Una persona muy enfadada. Y tú, con una sonrisa en la cara y muy amablemente. Y la persona enfadada va, va a recibir la, la influencia de tu información interna. En el interior de tu cuerpo, uh, fear, worry. si tienes uh, emotions, uh, enfado o miedo, estás, em, estas dos emociones bloquean el sistema inmune y sí, lo destruyen. Así que, entonces, no ríete, tus, las ríete y, aceptando ríe? las emociones negativas con una the, risa. The y los bloqueos generados pero, pero por las emociones hoy, negativas van a ser transformadas y todo va a empezar a fluir. De pronto, tu energía se vuelve brillante, se vuelve muy fuerte. E incluso puedes sentir que tu corazón se vuelve muy valiente, libre de miedo. Yes, Eso es el right, estado del genio. Right good for life, good y for es un buen estado de conciencia muy bueno para la vida y para la sociedad. Okay. Bien. The second, the more el segundo método. es uh, Muy well. poderoso. Another more powerful than hay un método que es incluso más poderoso. La risa es fácil y todos lo pueden obtener rápidamente, hacerlo. Pero hay otro método de alto nivel que es el amor incondicional. Es aún más poderoso por supuesto que cuando estás open. en amor incondicional en interiores estado en estado it's de alegría siempre es abierto happens. y puede ser una alegría silenciosa so now everybody feel your heart inside the Así que ahora sienten en el, el interior de su corazón el amor incondicional. ¿Cómo podemos practicar el amor incondicional? Todo el mundo habla de amor incondicional. Pero ¿Cómo podemos lo encontramos y lo practicamos. Sabemos que el amor incondicional proviene de una fuerza muy básica, muy fundamental de la vida. From, uh, love. La vida proviene del amor incondicional. All the living things Todos los seres vivos, inside have unconditional love. Unconditional love son amor incondicional. Have life. Life is growing. Porque gracias al amor incondicional la vida crece. We have life. This means that our inside have unconditional love. Si estamos la vivos, significa que en nuestro interior hay amor incondicional porque esto hace crecer la vida. No nos bloqueemos por los fenómenos y de bloqueos emocionales. Sabemos que somos amor incondicional, y esto hace crecer la vida. You feel? Okay. Pueden sentir, you want to have a good life. ustedes quieren tener una buena yeah, vida, way, happy way. vivir de una manera sí, buena, alegre, there, you have love. <risa> y deben saber que en su interior uh, profundamente son amor incondicional saber que ese amor incondicional los está sosteniendo y luego también quieren que otras personas tengan una vida bella que el mundo se vuelva pacífico que las personas vivan alegres So uh, Experimente en esta intención profundamente en su interior. Yo quiero tener una vida bella. Yo you're quiero que el mundo sea bello. Sientan profundamente esa intención interna, focus on this cuando la conciencia se enfoca en esta intención, esta intención, is and esta intención activa e intensifica. Y pueden sentir que en lo profundo quieren, quieren que todo se vuelva bello. Profundamente queremos que los integrantes de la familia se vuelvan saludables, más hermosos. Y cuando tenemos ese ese sentimiento profundamente en nuestro interior. Todos lo tenemos dentro. Nos enfocamos en esa bella intención y la agrandamos. Cuando sentimos que el interior está lleno de amor. Podemos sentirlo, lo pueden sentir. Y luego, muy profundamente, observamos. Y sentimos que nuestra conciencia en el interior es muy armoniosa, muy pacífica. Este estado Esa, ese estado es previa a la intención. Eso significa que ahora no hay intención. Cuando observas profundamente el interior, en, ese, en este momento solo tenemos la intención de observar el interior y cuando observamos desaparece la intención de observar el interior y naturalmente observamos nuestra conciencia y la conciencia se vuelve clara es el estado Minyue. Oh, un estado muy pacífico. Very, very pure and peaceful. Muy, muy pacífico y muy puro a peaceful minjue inside it's very, very harmonious. experimentamos que ese estado minjue es no, muy armonioso muy pacífico sin ningún tipo yeah, de bloqueo describe it el doctor Pang lo describe with two words. con dos palabras it's a very pure And very even. Es muy puro y muy pure and even. uniforme. Experimentamos, ¿cuál es la pureza? The raw, the real high level purity. El, very even, very clear, el estado de pureza no es muy uniforme muy claro no tiene ningún tipo de limitación de limitación es libre ok Realmente, Minyue es la fuente del amor incondicional. Solo cuando regresas a tu estado de Minyue, ser verdadero, puedes encontrar que todo es tanto Minyue. Tu conciencia no se apega a nada ni no queda fija bloqueos. en nada y no hay bloqueos. Si sientes que tu conciencia se apega a algo, eso significa que tu conciencia tiene bloqueos. El apego crea bloqueos en la conciencia. Ahora, sin apegarte a nada, tú te has vuelto libre. Y cuando te haces libre, If you on Vives el amor incondicional. Cuando te apegas a algo o quedas fijo a, a algo, love. eso es amor condicional. Love el amor con condiciones se combina con bloqueos emocionales. The la, la condición es la fijación y la fijación, Because profundamente, es miedo. It, it. Tú quieres tener, ocupar, por supuesto, vas a tener miedo. No. Ahora vamos a nuestro estado de minyue puro. Nos mantenemos ahí. Nos, sin apegarnos a nada. Solo experimentamos el estado muy armonioso de la conciencia pura. Muy armonioso. Then currently eventually you will realize and experience. Y poco a poco te vas a, a dar cuenta un y un vas a experimentar life. lo que es el amor incondicional. Very pure, heart harmonious state. Es un corazón muy puro y un estado armonioso the y en lo profundo base, hay una gran vitalidad y damos la mejor información para sostener y nutrir todo. Esto significa que todo, tú deseas que todo sea hermoso y todo el mundo sea armonioso. Y poco a poco desde allí, desde ese estado puro, From this pure state, then grandedly, grandedly, Desde ese the estado puro, poco a appear. poco, la intención you aparece. The you want the whole world to la información armoniosa de que quieres you que el mundo sea hermoso beautiful. se transforma en intención. Quieres que la vida se vuelva bella y dejas de fijarte en tu cuerpo, dejas de fijarte en el mundo. Solo observas esta información en el interior. Puedes sentir en lo profundo de ti tienes esa bella información, esa bella información es amor. Y esta información hace que la energía de tu cuerpo cambie. Y tiene sentimientos de amor. Okay. Bien. Now love. Ahora todos sentimos el amor incondicional. Love. Pure love. Ese amor incondicional es Today amor miyo. Amor de la, la conciencia pura. Inmuno, powerful, y en este nivel, in. el sistema inmune se va a volver poderoso naturalmente. So yeah. level, whole body together, y la energía de todo, todo uh, el cuerpo se armoniza junta, unity. se vuelve fuerte y unificada. Pure, Se vuelve pura y brillante. Okay. Bien. So, now, let's Así que ahora vamos visual light, a visualizar light una luz brillante. Feel our pure consciousness, love y como Very pure light. y sentimos que And you realize bright light. nuestro amor puro se vuelve una luz brillante the is very todo el mundo sabe que la luz del sol the es muy poderosa give the life of to many la luz del sol da fuerza de vida a a muchos seres vivos. Imaginamos la luz del sol entrando en nuestra cabeza, entrando a nuestra conciencia pura y amando el interior. El amor de la conciencia pura se vuelve luz brillante cada vez más y más brillante. Esa luz comienza a rotar en el interior de la cabeza y alrededor de la cabeza. Rotando en el sentido antihorario, adelante, izquierda, atrás, a la derecha. Cada vez más, okay. más brillante, rotando. Pure, pure light brighter brighter. Sentimos que la luz brillante de la conciencia pura rota, cada vez más brillante. Y la luz del sol y la luz de nuestra conciencia okay. se funden juntas, rotando. Yin tan, inside brighter, brighter. Y en tan, el entrecejo se vuelve muy brillante, Rotate. rotando. The head, the inner space. El espacio interior de la cabeza become bigger, bigger. se vuelve muy, muy grande. Feel the light of love. Sentimos la luz del amor. Y las sensaciones de la vida se vuelvan Head muy fuertes. Inside all the blockages and the problems disappear. Desaparecen todos los bloqueos de la cabeza. Ha. Sa. Ha. Sa. Transforma and se transforman y desaparecen. Big, el, interi el interior se vuelve una gran ha. y brillante ha. luz. El poder interno de la cabeza se vuelve cada vez más fuerte. El interior de la cabeza rotando, rotando continuamente en sentido antihorario. La luz brillante entra al espacio del cuello, rotando. Nos relajamos, nos relajamos. Nos expandimos, se expande. La luz brillante se vuelve poderosa. Y va a través, rotando. Nos relajamos. El espacio interior del cuello se expande. Siente la rotación. And El espacio interior del cuello se vuelve limpio All y claro. Todo bloqueo, problemas yeah. desaparecen. Say. Oh, say. The sunlight, la luz del sol continuamente neck, penetra en la cabeza y en el cuello inside, rotando en el cuello en la cabeza inside, lead the light, y el interior de la, la cabeza chest, lidera el giro de la luz head, brillante que se expande dentro del pecho head, rotando como una brillante columna de chile. El espacio interior del pecho se expande, la luz brillante se vuelve grande, los pulmones se vuelven luz brillante, las mamas se vuelven brillantes, el corazón se vuelve brillante, rotando, Rotado. Rotando. Light occurs through this space. La luz va a través del espacio. Inside, all the blockages and the problems disappear. Y todo bloqueo, problema desaparece. Yeah. Love light. Sentimos esa luz Love, del amor. This la luz del amor ama ese espacio. Y cuanto más ama ese espacio, más brillante se vuelve el espacio. Los bloqueos desaparecen. Brillantes, cada vez más brillantes. Todos los bloqueos ya han desaparecido. Things that the immune power become very strong. El poder del sistema inmune en el pecho se ha vuelto muy poderoso, rotate, muy fuerte, rotando. Light rotate, La luz brillante, thwart, rotando. The space. yendo a través del espacio interno del abdomen, abdomen in space expand. el espacio interior del abdomen become se expande. A y se forma una gran luz de amor. Sentimos que amamos el interior. Esa luz pura rota. Rotando. rotando transforma. Rotando todo el interior de las células de todas, y transforma todos los bloqueos y problemas cada vez más brillante la luz del sol va a través del espacio interno del abdomen Brighter brighter. Brillando y brillando. Rotando. Rotando. En el espacio interno It's todo. Todo es reparado. Haula. El sistema inmune del abdomen se vuelve muy poderoso. Observamos el espacio interior de la columna vertebral se vuelve muy brillante, rotando, rotando, se expande, todos los bloqueos desaparecen. With the inner smile, happy. The la sonrisa interior the light, the la the brillante love. del amor a través the light, todo el cuerpo. Your arms inside. Siente el interior de brazos y piernas se vuelven brillantes, todo el cuerpo se vuelve brillante, una gran columna de chi brillante, rotando, adelante, izquierda, atrás, derecha. Column bigger bigger. Esa columna de Chi se hace cada vez más grande y más grande. Esta, esta gran luz del sol es una gran columna de Chi. Column bright, es, column. es una okay. columna muy brillante y grande. Es una columna muy brillante y grande. Inside is love, el interior es amor y alegría, Rotate, rotando, Rotate, rotando, expande, expandiéndose. Bright, el interior expande, brilla en lo más profundo, rotando. En todo el interior del cuerpo, todos los bloqueos han desaparecido, desaparecieron, Jaula. Sentimos que todo el sistema inmune de todo el cuerpo se ha vuelto cada vez más fuerte y confiamos en esa luz brillante. Nuestra conciencia confía en sí misma. Uh, Esto es muy importante. Confiar en el sistema inmune Become powerful. Whole body, emu, se vuelve open. poderoso. Cells. En todo el cuerpo las células inmunes, liquids. los líquidos inmunes. Oh, together. Todos están actuando juntos de forma muy armoniosa. El sistema físico y el sistema inmune de la luz de Chi y el nivel de la conciencia de amor universal y de alegría. Ese sistema inmune de la conciencia se armonizan esos tres niveles juntos unity. y se vuelvan se vuelven muy hermosos y unificados. From deep of your, your system, Desde lo más profundo sentimos el sistema inmune. Ha mejorado ya. Totally. Ese sistema inmune puede limpiar todos los problemas de tu cuerpo, completamente. This immune system can clean body inside all the y este sistema inmune puede limpiar... And the virus. Todas las emociones negativas, los virus, puede limpiar las células cancerígenas. Esa gran luz continúa rotando, haciéndose muy, muy grande. The whole family, chi field, brighter and brighter. Todo el campo de Chi de la familia se vuelve muy brillante the family rotando. Chi field stronger. Y el campo de Chi se vuelve muy fuerte. El campo de chi también muy importante para el sistema inmune. Continuamos. And expand, rotando y expandiendo. Our together, nuestras conciencias so se funden juntas. Sintiendo nuestra, sí, nuestro la luz, la luz. nuestra luz brillante de Mingyue en todo el mundo, corazón a corazón, rotamos en el sentido antihorario, la luz de la conciencia pura rotando Earth with bright sunshine rotates fundiéndose con la luz del sol brillante rotando the earth becomes more transparent and bright chi se vuelve transparente y brillante chi rotates. El chi de la Tierra también rota y alrededor de la Tierra también rota. Toda la luz brillante del sistema solar está rotando. Y el interior de la conciencia pura es amor rotando en el universo. And en sentido antihorario rotando. Poco a poco reunimos el chi universal. Y la rotación va reuniendo el chi de regreso rotate. en sentido horario rotando. El Chi universal entra en el gran cuerpo de Chi en el interior del espacio interno. Cuanto más rota, más brillante se vuelve el interior, relajados. The whole body, inside. the in immune system becomes stronger and stronger. Todo el sistema inmune del cuerpo se vuelve cada vez más y más fuerte. Rotating deep inside. Rotando en lo más and profundo. Poco a poco se vuelve vacío. The rotation is stopped. Y la rotación se detiene. Con las manos cubrimos tu chi. Y, y sentimos una respiración profunda y gentil. Observamos todo el interior del cuerpo, está muy claro, brillante y transparente. Esta es una armoniosa completa. El sistema inmune está muy, muy fuerte. Always maintain this, uh, consciousness entirety. Si puedes mantener este estado armonioso de conciencia, está completo. Your immune system, tu sistema inmune siempre se va a sentir poderoso. a un nivel muy puro y uniforme, mejorando a un alto nivel, desarrollando nuestras potencialidades de conciencia. En este estado, de nuevo, vamos a experimentar la sonrisa interior, la risa. Love. Experimentamos el amor incondicional. Sleep, but not sleep. Durmiendo sin dormir. Separamos las manos a los lados. Movemos amablemente, suavemente todo el cuerpo. Cuando el corazón confía. Confía en la gran potencialidad de nuestra conciencia y confía en, en el poder del sistema inmune. Abrimos los ojos. immune system. Todo el mundo confía en su sistema inmune. That. Y confiamos en que ya ha mejorado. No, no hay problemas. The en lo más profundo confíen. Gracias. Gracias